Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y bueno, hoy un poquito tempranito porque hay cosas que hacer y bueno, tampoco está la cosa demasiado animada, es decir, eh, estamos ahí lateral aburridesco. Estamos ahí a puntito de romper algunas cosas que ahora vamos a ver, pero yo en este punto tengo el corazón partido. ¿Por qué? Porque estaría bien una subida pequeña pero yo lo que quiero es que baje. Pues sí, ahora, ahora, ahora voy a contar por qué. Eh, bueno, Decía un, un sabio, tu ilusión no tiene que estar en la gente, sino en tu visión y en tus sueños. No dejes que nadie te ande dando por saco, que te quite la ilusión, que te quite las ganas de hacer las cosas que tú quieras hacer. Haz lo que tú desees, toma tú tus propias decisiones, sé dueño de tu vida y así vas a ser más libre que ningún otro. Así que vamos a ver cómo está este mercado, que está interesante, comenzamos. Y dale a la campanita Únete a la mejor comunidad de criptomonedas Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas Como dice mi niña Porque bueno, eh, seguro que vas a tener datos interesantes Por aquí debajo tenéis los links Así que bueno, ahí al gusto Estamos construyendo una cartera Estamos construyendo una cartera, poquito a poquito eh, Creo que vamos a ver ya el siguiente token A ver, me estoy diciendo Mete tokens, mete ya tokens Estoy metiéndolos con cuentagotas ¿Por qué? Porque sé lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar. Entonces, ojo a las compras. Ya hemos comprado un par de ellos. La tercera compra estará al caer. Pero vamos a comprar la mitad de la posición. Yo creo que vamos a poder comprar más abajo. Entonces, por eso vamos contento. ¿Vale? Vamos contento. Paso a paso. Porque esto es largo. Y esto no ha terminado. Chicos, de verdad. Esto no ha terminado. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh, bien es que lo quiera tener en cuenta, el es que no, que haga lo que le dé la gana o sea, ya está eh, ¿qué pasa? ¿por qué tengo el corazón partido? pues muy sencillo, porque aquí tenemos eh, dos figuras escondidas bueno, si nos podemos a mí tenemos hasta más pero bueno, básicamente, ¿vale? ya todos vemos más o menos que tenemos aquí este hombrito, cabezón, hombrito ¿vale? que puede estar rompiendo la línea clavicular y que, bueno, pues se nos puede ir a la media de 100, ¿vale? Se nos puede ir, a ver, lo que, lo que tiene que romper es esta zona de máximo. veis este cierre que hay aquí con este toque aquí a la, a la M20, pues eso, 22.950, ¿vale? Objetivo, ya veremos a ver si lo cumple o no. Por otra parte que tenemos, que es el que a mí me gustaría más. ¿Por qué me gustaría más? Pues porque estoy intentando comprar BNB más barato. Ya lo sabéis, ya sabéis por qué, porque nos quedan 11 días, ¿vale? Y 9 horas, no quiere decir esto que haya que hacerlo mañana, pero yo voy intentando comprarlo barato para ir metiendo de un chusco de vez en cuando. Entonces, claro, eh, si se nos acaba la venta y, y además parece ser que la fase 3 no se va a hacer, porque se han vendido más tokens, pues eso, ¿qué vamos a hacer? Pues, pues, pues intentar que esto baje. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la, la historia? Pues, a ver, primero, noticias buenas, ¿vale? Siendo positivos para lo que estábamos viendo. ¿Vale? De SHCH invertido por un lado. Más o menos está empezando a querer romper. Eh, son las medias, ¿veis? En cuatro horas, como hemos ya pasado todas las medias, tenemos el cruce, que se producía eh, ayer, estaba que sí, que no, que no, que sí, y al final se ha producido, evidentemente, siempre se, al final es, es positivo, ¿vale? Eh, en el 90% de los casos, ya sé que hay alguna vez que no, que luego se va para abajo, pero, pero eso pasa, ¿vale? Eh, Hemos roto y estamos por encima de nuestra MA20, que deberíamos, debería de seguir subiendo y sería nuestro soporte. Eso por un lado. Eh, la, la 50 también, pero fijaros que bueno, aquí la rompimos. Luego estuvimos por debajo de ella. Hemos vuelto a tontear. Es probable que la volvamos a testear. vale Es probable que la volvamos a testear. Y ahí es donde puede tener el mercado la feliz idea de hacer, eh, hacernos un fantasma, es decir... ¿vale? podría ser, doble techo y volvemos al inicio si volvemos al inicio, sería una pedazo de oportunidad de compra para lo que yo quiero que bueno, no a, a veces está reñido lo que quiero, los deseos, los objetivos si los objetivos es que esto suba sí, sí, pero es que hay otros también que hay que cumplir entonces bueno, yo qué sé, en definitiva Estamos en una vela de 4 horas importantísima, llevamos eh, 50 minutos, 48 minutos, eh, no llevaba mal volumen para estar en la primera hora. Fijaros cómo, eh, bueno, pues si, si esto se proyectase de esta manera, el volumen estaría por encima de esta. ¿Y qué necesitamos? Pues que si rompe este punto máximo anterior relativo, vale, lo haga con fuerza, lo haga con ganas. Entonces, estaros muy atentos a lo largo del fin de semana a los cambios en el volumen. Puede haber latigazos. ¿Vale? Puede haber latigazos, porque ya sabéis que si esto empieza a subir y da por dar un poquito de alegría, eh, van a intentar en esos momentos sacudirle al árbol. ¿vale? Entonces, mmm, tener cuidado, porque te hacen hacerte ilusiones, mucha gente empieza a entrar en futuro, se apalanca más de la cuenta, ¡bam!, y luego te fulmina. ¿vale? Entonces, estaros muy atentos con estas cosas. Eh, el apalancamiento, el justito. De todas formas, vamos a hablar eh, el domingo, el vídeo del domingo, eh, porque hay gente que me ha preguntado, oye, ¿qué no? ¿podríamos ver cómo narices podemos entrar en cortos sin necesidad de apalancarnos? Es decir, yo no quiero eh, jugarme la, la baja, no quiero apalancarme con un multiplicador aquí que me destroce si se da la vuelta. Pero sí me gustaría poder saber cómo eh, puedo apostar a que va a bajar el precio, porque yo veo una resistencia y creo que va a bajar el precio. Entonces, si va a bajar, ¿por qué no lo voy a aprovechar? ¿Por qué siempre tengo que estar esperando de brazos cruzados a ver si esto le da por subir y a lo mejor no se pone a subir hasta octubre? Pues eso lo vamos a ver el domingo. A ver si a si alguien le sirve de ayuda. Perfecto, ¿vale? Pero no es para eh, empezar a meter, no, ahora 10X, ahora 20X, no, para hacer el tonto no, ¿vale? Es para lo que vamos a enseñar, ¿vale? Bien, dicho esto, bien, el por el movimiento de Bitcoin, en principio, desde la parte inferior, ¿cuánto llevamos desde el mínimo? Ha, ¿He subido? Uh, pues a ver, joder, ya estoy otra vez yo con, con el lápiz. <risas> desde el mínimo recuperamos un 23,5. Desde ese 23,5 hemos caído un 9% y luego hemos vuelto a recuperar ...de momento hasta un 8,55... ...estamos bastante bien, ¿vale? Entonces estamos en torno al 22% de, de beneficio desde el mínimo... ...está bien, está bastante bien... Eh, ...¿por qué? Pues... Eh, ...una subida de un 22%... ...cuidado, yo no sé lo que han subido las bolsas... ...pero yo estoy seguro que no han subido lo mismo que ha subido Bitcoin... ...si además tuviéramos una proyección... ...hasta los 23% más o menos... Eh, ...que más o menos es la que se puede dar... ...con esa figura... Eh, hostis, estaríamos un 33. Ahora bien, si por lo que fuera que es posible, ¿vale? Es posible a lo largo de los próximos días nos dejaran más tranquilos la semana que viene por aquello que no en principio no debe haber demasiadas noticias negativas y le da por ir a probar lo que fue el antiguo soporte más importante que eran los 28,750, nuestra querida Rose Line, estaríamos hablando de una subida de un 60%. Ahora, luego vendría una castaña, ¿vale? Evidentemente. vendría una casta ¿Va a venir una castaña? Yo pienso, vayamos a 23, vayamos a 25 o vayamos a 28, ¿vale? Esa, la castaña yo creo que está asegurada. Ahora, eh, bueno, pues una recuperación de ese tipo, yo sé que a mucha gente pues le haría bastante bien, bastante bien. Lo que os invito es a que si cada vez que haya una subida, soltéis lastre, de verdad. Cada vez que haya una subida, soltar lastre. Porque esto le queda, a esto le queda, no hemos tocado el suelo. Y los datos que vienen, que han venido eh, los trataremos el domingo un poquito, a lo mejor los datos mañana y el domingo el tema de, de, de ese futuro a, sin necesidad de, voy a apostar a la baja sin necesidad de apalancarme. ¿no? Eh, tener cuidado, tener cuidado, ¿vale? Así que, eh, bueno, esto en cuanto a Bitcoin, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. ¿Vale? sigue cayendo eh, y claro, cuando la dominancia sigue, de Bitcoin sigue cayendo, vamos a ver porque a mí me suele mosquear y no he visto cómo está la del títer ¿Vale? y hay que, hay que enfrentarla El del títer está en 7.19 cayendo también, están cayendo las dos ¿qué dijimos que pasa cuando caen las dos? y además está el total market subiendo, eso quiere decir que está entrando dinero en altcoins, por un lado por otro lado, eh, hay algo de dinero también saliendo del mercado. ¿vale? Vamos a ver, ya veremos a ver cuántos. De momento no es demasiado, porque bueno, está subiendo el, el total market, baja Bitcoin. ¿Y qué nos dicen nuestras queridas altcoins? Este me tiene aquí, a ver si para aquí en la misma 20, pero yo creo que se va a ir a los 250, 260, y luego ya eh, sí podrá retroceder. Eh, ¿Qué nos dicen nuestras queridas altcoins? Pues que no estamos teniendo... Un día malo, precisamente. En la parte negativa tenemos PERD, CTCRSTS, Ct, Bell, que ayer subía bastante, ayer estuvo bien, ¿veis? ¿Cuánto, ¿Cuánto cerró al final? Un 31%, no estaba nada mal. Eh, DREP, ave contra Ethereum, entonces, bueno, algunas cositas que IOTX, un 1%, ya esto ya no es, no es ni siquiera, no, nah, eso ni en pérdida ni en nada. Pero en el lado positivo tenemos el SS, Arpa SEC, un 19%, pero los 41, 34, 20 es lo que decía decía en estos días, ¿vale? Vamos a ir viendo disparos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, de las altcoins, si el mercado sigue siendo favorable con... el Precios tan baratos, va a haber chicha y limonada, ¿vale? Va a haber chicha y limonada. Atentos a esto que va a haber eh, cosas interesantes. También, si tenemos alguna compra de altcoins y en un momento dado, ¿vale? De las que tengamos en la cartera, de las que tengamos en la cartera, eh, y en algún momento dado veo que es, sería interesante hacer la venta, de una parte o de lo que sea, también os lo voy a decir. Cuidado, ¿vale? También os lo voy a decir. Entonces estarás atento a las comunicaciones que pueda hacer en Discord en, y, y aquí en el canal, sobre todo en los vídeos cortos o si no en el vídeo del día, eh, porque porque bueno, pues es un... Yo qué sé, luego ya cada uno que haga lo que quiera. Eh, dicho esto, pues bueno, tenemos por aquí los Axis, tenemos varias cosas. Por cierto, mañana vamos a, a ver varias, varias altcoins. El otro día me pedían Axis, ¿vale? Porque había pasado la zona que teníamos marcada de compras, está empezando a romperla. ¿Y dónde puede ir AXS? Pues está exactamente igual que hemos estado viendo en estos días eh, todos. Porque tenía por aquí, para ver, eh, que, no, que no penséis que me he olvidado, lo bajé, eh, estoy a, a tope, AXS, Solana, Ripple, eh, Phantom. Entonces, ¿veis que Hizo suelo en la zona que teníamos de, de compra. De momento, saliendo ya de la zona con un 10% de beneficio. ¿Dónde pienso yo que, que, que tiene el objetivo? Pues de momento, va a vamos a meternos un pellizquito hasta la media de 50, yo ahí podría soltar un poquito y el resto hasta aquí, hasta este máximo, 47%. Cuidado, ¿eh? que a lo mejor se nos va más, ya hemos visto que estamos pegando esos disparos de 40, 30, 20, ¿vale? puede hacerlo perfectamente. ¿Qué más teníamos? Eh, Solana, pues Solana, que la tenemos por aquí, dónde está Solana contra el dólar, aquí, 6,5, ¿veis que es exactamente igual? La única diferencia es que eh, eh, este, los Axis están aquí, ¿Vale? Todavía están en esta pelea y Solana ya la ha pasado. Entonces, está en el tramo hasta la media de 50. ¿Dónde debería proyectarse desde donde estamos ahora? Media de 50 y después, pum, máximo relativo hay un cuarenta y tantos por ciento. Amigos, eh, cuidado, eh. Ojo, no tiene por qué irse hasta, tan hasta arriba, pero bueno, más o menos. Eso debería ser el objetivo. Eh, ¿Qué más teníamos? Solana. Eh, pues Solana que está... No, Solana ya la hemos visto. Solana y Ripple. Ripple, ¿dónde está Ripple? Bueno, vamos a ponerlo por. <ríe> en orden de lista, que si no, a mí. Uh, las adivinanzas se me dan bastante, bastante mal. Uh, aquí se ya voy a buscar yo Ripple. Uh, XRP, 1054, fantástico. Fantástico, igual. ¿Veis que es, el, el, es exactamente igual el panorama? Es decir, hemos hecho un suelito, ya está en la batería de la EMA 20, ¿de dónde está? igual, 50. Y al menos tiene un 21. A ver, esta zona así se puede ir más arriba. Vale, en principio, mi apuesta estaría aquí en los 0.45. Vale, en torno a un 20 y medio, y la siguiente estaría a más o menos ahí en torno al 37.69. A, a este cierre de aquí, vale, lo que marca más o menos el centro de, de este soporte que este lo marca en 0.51. Así que eh, ahí está también bien. FTM, pues tres cuartas de lo mismo, seguramente va a estar igual, no la he visto. vale, Y eso que es una de las que van en la cartera. Pero eh, 3,19, ¿veis? Está haciendo exactamente lo mismo. ¿En qué punto está? Eh, está un poquito más virgen que, que anteriormente. ¿Veis? Eh, EMA20, igual. En, de la ruptura de la EMA20 a la 50, que tenemos un 27%. Y a los máximos relativos anteriores, más o menos en la zona de los 0,43, tenemos un 55%. ¿Vale? Eh, totalmente probable, plausible y que pueda, pueda hacerse. ¿Qué más me queda? Me queda una, ¿vale? Me queda una que es cadena, que ya sabéis que la tenemos junto con HDI en la, eh, en la cartera 349. Veis que en este caso es diferente, no ha llegado todavía a esa zona que teníamos de compra, se ha sumado solamente un poquitito, es decir, lo único que hizo fue la primera compra. Eh, pero, pero, dicho esto, está en la misma batalla, aunque la forma sea un poco distinta, la batalla es exactamente igual, está a la EMA-20. De la EMA-20 a la medida de 50, ¿vale? tenemos un 22%, y a los máximos relativos a anteriores, no sé si, yo que no creo que pase de aquí, vale de 2,38, 2,40. ¿Vale? Pero si le da por subir y se nos va al relativo anterior es un 86%. ¿Vale? Evidentemente, ya tenemos una compra de cadena en la, en, la, en la cartera. Y yo ya os lo digo, si llega a los 2,40 la voy a vender. Es decir, si de aquí nos rompe a 2,40, esta línea que tengo, esta zona relativa, ¿vale? Aquí, 2,40, posiblemente voy a poner la venta en 2,30, ¿vale? Eh, la voy a vender. ¿Por qué? Porque considero que desde la compra que hemos hecho a 1,63 hasta a los 2,30, que es un 41%, está más que bien recupero esa liquidez y esos beneficios para volver a meterlos en cadena más abajo luego. Y alguno me dirá, ¿es posible que no se cumpla? Y no era una cartera de Hall, ya, pero es que yo no me gusta holder, y si podemos comprarlo mejor, lo voy a hacer. Y estoy seguro, en un porcentaje bastante alto, de que lo vamos a poder comprar mejor. Entonces, yo lo voy a hacer así. Entonces, cada uno, que haga lo, lo que quiera, si lo que quieres, o sea, es comprarlo y olvidarse, veréis que si hago un, un trade, va a ser un, un swing trade, va a ser a bastante largo plazo. No voy a estar tocando esto cada dos por tres, pero es que la oportunidad creo que es buena. Un 40% creo que se merece nuestra atención. ¿Sí o sí? Bien, dicho esto, terminan las altcoins, eh, vistas por encima un poquito las ganadoras perdedoras, poco más hay que añadir, sobre todo estaros muy, muy, muy atentos a los movimientos del, del volumen. Eh, aunque ahora, por ejemplo, nos venga una Mago y empieza a ponerse roja, luego se puede dar la vuelta y quedarse por fuera, puede ser un fake out y entrar perfectamente, pero eh, no os dejéis llevar hasta que no termine la vela. ¿vale? Todavía quedan tres horas, ¿vale? Fijaros, entonces, si vamos a una hora. Vemos que eh, esta vela, pues bueno, tenemos una vela de rechazo, pero la siguiente, aunque empiece rojo rojo, empieza a caer. En la vela de cuatro horas nos hace ver una cosa, pero esto empieza a subir de repente luego y la cosa empieza a cambiar, ¿vale? Bien, así que mucha paciencia, mucha tranquilidad. No toméis decisiones eh, locas en el fin de semana, que ya sabéis que vuelve la volatilidad. Las altcoins están muy bien. Enhorabuena a los premiados. Y así que mucha paciencia y, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar la liquidez que nos va a hacer falta y que la paciencia os acompaño. Chao, chao.